Presencia, ¿a dónde me iré de ti, mi Dios? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si en las tormentas en mi barca estás y tu palabra se calmar y está en el horno de fuego puedo entrar porque tú conmigo ahí estarás ¡Gracias! Tu presencia va conmigo y en la prueba tengo paz Tu amor me sostendrá, nada me faltará Tu presencia va conmigo